Estamos con Maida Andrenacci, Maida es una de las protagonistas de Murciélagos, la película que se estrenará ahora próximamente, una película filmada y producida íntegramente en cuarentena, lo cual es una particularidad, y que además tiene un objetivo solidario, que es recaudar fondos eh, justamente eh, para los afectados por la pandemia. Gracias por atendernos, Maida. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Eh, a ver... Oscar Martínez, Peto Menagen, Carlos Belloso, Héctor Díaz, eh, bueno, vos, y varios sí. actores más, ¿no? Digo, seguramente me estoy olvidando, vos me lo recordarás. Eh, sí, y Azul Lombardía, Moro Guilheri, Carlos Belloso, no sé si lo dijiste. Sí, bien. montón y muchos de directores, cada corto tiene distintos directores también de, de mucho renombre, digamos. Eso, contaros eh. un poco cómo es eh, la película, son cortos, son pequeñas historias, y de qué va. Eh, bueno, la película tiene como dos capas de la cuarentena, ¿no? Trata sobre la cuarentena y es filmada en la cuarentena, entonces es como eh, la escribió Virginia Martínez, que es la hija de Óscar Martínez. Son distintas historias, a nosotros nos convocaron con Héctor Díaz, es mi pareja, porque necesitaban una pareja que conviva para contar esta historia. Eh, son distintas situaciones eh, de, de, de, tomadas desde distintas formas, digamos, ¿no? Eh, no sé muy bien las de los demás, todas juntas forman una película que se llama Murciélagos, eh, que lo produce Amnistía, y que va a estar en una página que va este, a publicar Amnistía, en donde la gente puede aportar o no, pero todo lo que se aporte va para el Banco de Alimentos de Amnistía, que es para ayudar a la gente que, que la está pasando mal con la situación de la pandemia. ¿no? En nuestra historia en particular es una pareja que la cuarentena la agarra ya en las últimas, ¿viste? cuando ya te estás por casi dicho que te separás, y, y cuarentena, así que no les queda otra que convivir. Eh, y bueno, y es como una, una situación que les sucede con una vecina. Eh, más o menos eso, no quiero spoilear mucho porque como son historias cortas y cuento un poco más, ya es como contarlo todo. Bien, Pero, por, lo que, por lo que pude ver también digo, hay historias como una chica que está a punto de parir, y está es sola... Y ¿No? sí, después está la de Moro y Carlos Belloso, que, que yo no vi nada, es decir, solo leí los guiones este, así hace bastante, cuando salía un mes que nos lo dieron, y después bueno, nos metimos de lleno en el, en el nuestro. Pero por ejemplo, el de Moro y de Carlos, que es de una chica que tiene que arreglar algo y el ferretero la ayuda por, por videollamada y empiezan a, a tener una relación, eh, no de noviazgo, sino como de relacionarse con el otro. ¿No? Habla también la peli de eso, de las, de las relaciones, de los distintos tipos de relaciones y de cómo esta locura, digamos, a, afecta, eh, para bien o para mal, afecta en el sentido de cómo cae... Sí. Las particularidades eh, de cómo nos estamos relacionando en este momento, justamente tan particular. Y también tan particular de haber sido filmar eh, la película, ¿no? Digo, ¿cómo se locura. filmó? ¿Cómo se llevó? Fue una locura porque uno, no, digamos, justamente como actor, rara vez te traes el trabajo a tu casa, es decir, estudias la letra, pero que tu casa se transforme en un set, es como ya doblemente loco, así que fue... Yo aprendí muchísimo, porque a nosotros nuestra historia la dirigen Diego Fried y Martín Neuberger, entonces antes de empezar, unos días antes, les mandé videos de toda la casa, para que vean y elijan, porque yo vivo en una casa, pero que había, había que simular un departamento con un balcón, entonces, ¿qué planos usar? ¿De qué manera? ¿Qué elementos lumínicos? Porque uno no tiene focos de luz, Entonces, soy actor, pero no es que tengo siete focos para iluminarme. Entonces, nos terminamos iluminando con estufa halógena, lámpara de sal, lucecitas de adorno adentro de una botella, o sea. velas, eh, veladores con pañuelos más cálidos, si, eran, si uno quería un ambiente más cálido, más fríos, si uno quería un ambiente más frío, y era muy gracioso porque los, los chicos sabían todo, me traete la lámpara que tenés en del mueble y tal, digo, de repente conocían todo lo que había en mi casa, enfocala más para afuera, pero que di no sé qué, entonces eh, tardamos una hora en el montaje de luces, que es lo que normalmente uno llega como actor al set, y te vas a maquillar, y mientras tanto te, te maquillas te peinas, te cambias, y mientras tanto arman el set, pero bueno, nosotros... Hay es todo un todo. grupo de profesionales ¿no? que tienen una historia, un estudio, que además me imagino, además de la iluminación, el sonido, ¿cómo, cómo hicieron para microfonear? ¿Cómo microfonearon? El ¿Dónde sacaron? Nos mandaron un equipo, eh, una valijita, que tenía un, este, un inalámbrico, que es el típico corbatero que, que va como acá, y la, la batería que te pones atrás, y un eh, aparatito que se llama Zoom, justamente como la aplicación que todos estamos usando ahora, sí. eh, que, que graba el ambiental. Entonces era un tema, porque bueno, viste cuando dicen en las películas, sonido anda, cámara anda, era todos nosotros, estoy grabando, aprendías el sonido y te ibas a actuar. Y hay muchas escenas que nos quedaron medio sin sonido, que no sabemos qué le llegó al editor, pero porque al momento de actuar ya estabas como, tenías que deshacerte de toda la parte técnica para concentrarte en, en lo que vos haces ¿no? ¿Y la dirección? Que, que hay alguien mirando y te decía, sí, miramos por ahí. Es decir, poníamos, primero hacíamos este... poníamos como... Los chicos nos iban diciendo cuál era el, el, el plano, les íbamos mandando fotos mientras manteníamos una conversación por Zoom, ellos recibían por WhatsApp fotos que yo les mandaba de cómo iba a ser el plano. Que tampoco son fotos, tienen que hacer mini videitos para que vean, porque no es el mismo plano la foto. Bueno, como verás aprendí eh, sí. de, de, de, de fotografía y de sonido una barbaridad de continuidad, de vestuario, de ma ma maquillarnos, el vestuario en sí mismo, arte, si tuve que cocinar para una escena, para, porque estamos cenando en una escena, bueno, sí. les mandamos la foto, eh, terminábamos de ajustar luces, hablándolo así por Zoom, y después uno de los dos, Héctor o yo, filmábamos, eh, y los chicos lo veían desde la compu, eh, la escena. Y después yo les mandaba, no, mentira, no se los mandaba porque filmaba en 4K, porque tengo un iPhone usamos mi teléfono y entonces se las ponía la pasaba a la computadora y se las ponía para compartir por Zoom y la veían en, con nosotros la toma y, y si así no, te podían tomaba. decir che mirá, esto está bueno vamos por acá no eh... muchas veces lo que hacíamos era hacer no sé cuatro veces la escena y después las veíamos todas y veíamos si había que hacer alguna más y ellos iban corrigiendo cosas de actuación en el momento pero después veían como más la parte técnica a ver si había que hacerlo de nuevo me imagino que habrá sido divertido, también debes haber extrañado mucho que alguien haga ese trabajo, que lo haga profesionalmente y no lo tengas que hacer vos, ¿no? Ya, por un lado me dieron ganas de tomar cursos de todo, de fotografía, de maquillaje, de esto, de esto, pero por otro lado también terminás de entender por qué hay gente con talento para cada rubro y por qué, eh, por qué son tan necesarias todas esas áreas en, en cualquier cosa, ¿no? En teatro, en cine, en televisión, porque de verdad uno no, no puedes abarcar todo. Cuando llega el momento de que vos de hacer tu trabajo, realmente es un esfuerzo, no pensar en el sonido, no pensar en eso, liberarte de todo y dedicarte a, a tu parte, ¿no? Bien. Digo, justamente hablando de todas esas profesiones y, y esos lugares que, que, que necesita el, el, el contenido audiovisual, el cine, la televisión, eh, es un momento complejo para ustedes, actores, imagino que vos, vos actuás desde niña, desde chiquita, y me imagino que desde ese momento este debe ser la primera vez que no, no puedes laburar, ¿no? El peor, eh, locamente me llegó esta oportunidad de esta película. A diferencia de otros momentos, están las redes y uno puede como de alguna manera volcar ahí. Algunos actores lo pueden hacer, otros no, digo, volcar tu creatividad de alguna manera. Pero ya venía muy, muy carreteando, digamos. Eh, la producción audiovisual en general, y el público también para ir a teatro, tenía muy difícil la mano, así que ahora, peor todavía, y el panorama, bueno, es incierto. Pero no solo, digamos, los actores somos la punta del iceberg, eh, estamos hablando justo de, de, de un montón de gente que participa en, en una película, tenés desde el catering, el transporte, eh, digamos, hay una cantidad de gente atrás de una peli, de esos títulos eternos que uno ve, bueno, Toda esa gente sin laburo. Digamos. Es una industria, es una industria. ¿No es una industria. Claro, pero uno piensa, bueno, el camarógrafo, el. No, no, es como mucha gente atrás, uh -huh. mucha gente. Marcas de ropa por la, por la ropa, los vestuaristas, los maquillajes, la marca de maquillaje, digo, es como mucha gente atrás que, bueno, eh, de alguna manera se reactivará y también creo que hay que ver el lado siempre, no, no positivo, pero sacarle el jugo a. a a ¿Cómo nos enfrenta a la próxima vez? Si vuelve a haber una próxima vez, ¿cómo nos agarra? Sí, ¿no? imagino también que, que a, estabas hablando de, de, de una situación que venía arrastrando, de, de una baja en el consumo cultural, de años de, de recesión en todas las industrias, así como en la industria cultural. Eh, uno imagina, uno quiere creer que bueno, ahora puede llegar a haber un clic y, y de pronto empezar a, a darle manija a los sectores que hay que darle manija, como el arte, por ejemplo. Ojalá, sobre todo porque, sí, ojalá eh, los teatros se llenen, la gente extrañe mucho ir al teatro y salir. Eh, obviamente las, las cosas, las salidas es lo primero que uno recorta cuando no está mal de guita, entonces bueno, así como dejas de ir a cenar afuera, dejas de ir al teatro, y eso también es, no sé, los restaurantes, los estacionamientos, digo, implica, así como lo de, en lo audiovisual, digo, corriente Corrientes lo sufre igual, eh, sí, ojalá repunte eh, Y repunte con fuerza Sobre todo por las ganas Del, del medio y del público También eh, de salir Así que esa es mi, mi Luz de esperanza Pero también creo que, bueno, que Son cosas que el teatro es Desde de, años No va a frenarse ahora digamos. Claro. Como, no, no creo que eso Se frene, ni tampoco las cosas audiovisuales Sí espero que se empiecen a que sirva para pasar más ficción en la televisión, que eso es muy necesario y muy necesario para los actores. Hay mucha ficción nacional, muchas películas, hay muchas plataformas para que la gente conozca, contar, cinear, eh, la, la, la página de la UNTEF, un montón de producciones nacionales que están ahí, que son como Netflix con cosas nacionales, eh, de muy buena calidad, muchas con premios por todos lados. Sí. Eh, así El que interés. espero que también sirva para que la gente conozca más estas esta producciones, digamos. Bien. sería interesante que, ahí digo, la televisión o los canales de aire en general son también una pantalla y una auditoría importante, y también ahí hay como, como una política que hubo en el último tiempo de pasar enlatados, en la, enlatados extranjeros, digo, esa también y es una el... forma, ¿no? Tiene de hace un montón, hemos claro. perdido, digo, hemos, como los actores o el mundo audiovisual, hemos perdido un par de canales eh, ya que no que tienen los programas de, de panelistas, o que es una pena porque supieron pasar mucha ficción y porque es mucho trabajo y porque además dejamos de, digamos, uno es una industria que genera muchísimo dinero. Eh, Hace poco escuchaba a alguien español hablando de eso, de cuánto le genera a ellos este cuando les ponen guita lo que vuelve, porque vendés los productos afuera, se genera como un ida y de vuelta mucho más grande, me parece, de lo que a veces se piensa, no como que tal vez se lo meten es arte, ¿no? y este, pero... Superfluo, secundario, se plantea claro, no, no, y, a, y además ciudad... de ser una industria que genera laburo, es una industria sin chimeneas, una industria... Y, ter y terminan las cosas argentinas girando por todo el mundo, digo, a mí yo hice tiras que todavía me escriben desde países extrañísimos, que miran y vos decís, wow qué locura y qué pena que se pierda eso, entonces la verdad que... Eh, y hay tantos guionistas, tanta, tan, tanta gente tan creativa en la Argentina, lo sea, que tenemos es gente son ideas y gente creativa, así que eh, es una pena que eso esté ahí, como que, que se aproveche, no sé cómo, digo. Eh, Maida, es difícil en este momento pensar para adelante, pero ¿algún proyecto, algo que ya se esté laburando, o que venías laburando y que parece que va... A... Mi caso es muy particular porque yo fui madre en enero, así que todo esto, la película esta la filmamos inclusive con una beba, no, no está la beba en la historia, pero estaba al lado nuestro durmiendo mientras filmábamos. ¡Qué no, Su no, suerte! Yo estaba filmado con ella así en brazos, <risa> eh, entonces yo venía como de un parate, eh, tenía algunas cosas medio así difusas que obviamente cayeron, lo que sí se iba a estrenar eh, que cayó es la tercera temporada de una serie web que se puede ver en internet, que se llama Noche de Paz, la primera temporada, Noche de Amor la Segunda, y Noche de Estrellas... Las, no, perdón, Noche de Amor la Segunda y Noche de Estrellas, que es una familia que tra transita Navidad, después el casamiento de mi personaje, y después Noche de Estrellas, que se iba a estrenar por el Canal 7 y después no sé qué, bueno, con la pandemia todo medio se quedó ahí. Eh, pero la pueden ver por contar, las dos temporadas, con Mirta Bunelli, está Héctor también, May Escapola, Sunil en caso y tenía el estreno de, de eso. Eh, bueno, Héctor, que es mi pareja, estaba haciendo la verdad en teatro, eh, que quieren volver, están viendo cómo el teatro se reinventa, calculo que, que más adelante para volver. Uh -huh. eh, y ahí. <risa> y ahora te estrenan esta peli, así que. Muy bien. Bueno, invitamos a ver eh, murciélagos. 2 eh, bueno, de julio. 2 de eso. julio. 2 de julio. 2 de, de julio. Lo pueden ver en su casa, apagan las luces se hacen pochoclo y lo miran como si estuvieran en el cine. Muy bien, bueno, los invitamos. Gracias Maida, un saludo Gracias a Héctor. A vos, Gracias por atendernos.